Bueno gente, le quería decir que lo vemos el 11 de enero, porque yo ahora me voy de vacaciones con un par de amigos, eh, bueno, les deseo feliz año nuevo, eh, soy repeloturo y como otra vez, pero bueno, eh, que la pasen re bien con toda su familia, bueno, bye bye.